Me eligieron como presidente, para gobernarlos a todos. Conozco los secretos de mi país y ahora están siendo revelados. Solo hay una habitación para detener esta locura. Hola, mi nombre es Johnny Finch, soy desarrollador de videojuegos e integrante del grupo Working at Games. Hoy estamos en Comentando Juegos Indies. En el día de hoy le ha tocado un juego llamado Area 51 Dreamland Traducido al español sería como Area 51 Lugar de ensueño Gráficamente el juego tiene unos pixel art muy bonitos Y no me puedo quejar del uso gráfico porque está muy conseguido y todo queda bien No hay nada que parezca que se ha cogido de por ahí y luego lo han puesto ahí no parece, por la, por lo menos no me da esa impresión Luego, a nivel programación eh, está bien Es que tampoco el juego tiene mucho Quiero decir, es un juego muy simple y solamente tiene una habitación un menú que simplemente tiene que darle clic y ya entrar en acción y luego los enemigos pues tiene una inteligencia artificial muy básica y simplemente dispara en cuatro direcciones y muy complejo no es de programar pero bueno luego el level de sin es eh, también un poco simple una especie de laberinto con, con enemigos que se repiten y dispara siempre a las mismas direcciones también la cámara me ha gustado la forma de cómo está la cámara le da dado buen toque al juego Lo que he visto es que tiene un boss final El juego es simple, se pasa en un momento es, Entra en la descripción y ya está No lo he completado porque no he podido derrotar al boss final Pero es como una cabra sin piernas Y que dispara ojos mientras <ríe> Alienígenas que te atacan Y bueno, lo que me ha sorprendido del juego Es que el juego se publicó Mucho antes del meme del área 51 Podéis ver aquí la fecha de cuando se publicó la última versión la que yo jugué se subió el 13 de diciembre de 2016 y como sabéis el meme del área 51 se originó en verano de 2019 así que este juego ha predicho el futuro pensad por un momento que este juego mucho antes desde que se originara el meme del área 51 ya había hecho un juego sobre el área 51 y que la gente invadiera ese área la gente habla de los Simpsons, la gente habla de, de oráculos y titonisas y ese tipo de cosas. Pero nadie habla de esta gente que predijo el meme del Área 51 y años antes hizo un juego sobre invadir el Área 51 y de lo que habría dentro. Y desde este vídeo, este vídeo tan humilde y este canal tan humilde, enviamos un saludo. Ah, Pixel Pixel Games fueron los creadores de este juego, que es este juego futurista y, y adelantado a su tiempo. Y como siempre, eh, en este canal no tenemos vídeos muy largos y este vídeo ya se termina. Espero que te haya gustado, si es así dale a like, suscríbete, dale a la campanita porque así te notifica cuando subimos un vídeo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, o nos escuchamos porque este vídeo es de audio nada más, así que adiós.